¿Por qué debemos perdonar? Todo lo que ha sido creado habita en el Espíritu de Dios. Nosotros los seres humanos también habitamos en el Espíritu de Dios. Cada pecado cometido ofende al Espíritu del Creador, por más pequeño que sea. Y esta ofensa debe ser pagada, y la única forma de pagarla es con la sentencia de la muerte. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor de todos ¿Y qué es la muerte? La muerte es la prisión de todas las almas que han ofendido al Espíritu de Dios gobernados por un rey espiritual llamado Muerte. Y su reino es el Hades o infierno, conocido como lugar de los muertos, que se cree está debajo de este mundo. Y según nuestro Señor Jesucristo, está dividido en dos secciones. Lucas 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Y a Lázaro en su seno. En una sección están todas las almas que se han refugiado en la gracia de Dios. Desde el principio del mundo llamado seno de Abraham. En la otra sección están todas las almas que han rechazado la gracia de Dios desde el principio del mundo y sufren tormento. Y estas dos secciones están separadas por un enorme abismo, pero todo este reino es gobernado por la muerte. Y nuestro refugio a esa gracia desde los inicios del mundo es el sacrificio continuo de animales. Un rito por la cual un inocente y justo animal era sacrificado a muerte en reemplazo por tus pecados. Pero hay pecados que no tienen redención en un animal, que solo se pagan con tu propia muerte. Además, el simple hecho de sacrificar un inocente animal por tu pecado ya es injusto. Y cada animal sacrificado a muerte fue como sacrificar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida. Apocalipsis 13.8 Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Sin embargo, la muerte y el pecado reinó hasta que nuestro Creador envió un Cordero muy valioso, que es su propio Hijo. Una ofrenda muy valioso venido del mismo Creador. Y todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que nacerá sobre la tierra, tomamos de esta ofrenda. me tocaron. Pero esta es la hora de ustedes. Cuando domina la oscuridad. Y lo golpeamos. ¡Adivina! ¡Adivina quién te pegará ahora! Nos hemos burlado de él. Le pusimos una corona de espinas. Le flagelamos el cuerpo hasta sangrar. Ey, ey, un momento. Tú me dirás, yo no hice eso. Pero si queremos ser partícipes de esta ofrenda, de esa redención, es lógico que también seamos partícipes de todo lo que ha sucedido. Por lo tanto, luego cargó su cruz hasta el lugar de su sentencia y ahí lo crucificamos. Y derramó su sangre gota a gota. Y todos nosotros, desde Adán hasta el último que nacerá sobre la tierra, pusimos nuestras manos sobre su cabeza para ser redimidos. Y cuando tuvo sed le dimos vino agrio. Y para confirmar que había derramado toda su sangre, le estocamos una lanza al costado de su corazón. Siendo inocente e justo, lo hicimos pagar por nuestros pecados y nuestras maldades. Y habiendo muerto por todos nosotros, descendió al infierno, todo esto está escrito en los cuatro evangelios que tenemos en las escrituras. Deberías conocer. Pero ni lo más aborrecible que hay en este lugar, hablamos del Hades, ni lo más tormentoso que hay dentro de ella, le ha causado daño. Ni el ser espiritual más violento de entre los rangos de Satanás se atrevió siquiera a mirar. Porque su santidad y pureza es tan vislumbrante que nada podrido o inmundo le podrá contaminar. Mateo 17.2 Allí, delante de ellos... Cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Ni aún los demonios conocidos como los superhéroes, los cuales son honrados en el mundo, se atrevieron a mirarlo. Satanás había fracasado. La muerte ni el infierno pudieron con él. Y todo esto pasó a posición de nuestro Señor, lo cual lo tomará en el gran día del juicio final.